Vale chavales, antes de enseñaros lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, quiero enseñaros un momento lo que está liando hoy en el salón de la Golden, porque literalmente... Por ahí tenemos... <risa> Está perfecto. No, no, Dios te digas qué. por qué, Jael. Quiero que me deis una nota del 1 al 5 sobre la mejor hamburguesa precocinada no de puede, España. ¿Pero 1 al 10, ¿verde venga. del 1 al 10. Es bocado por bocado. Todo le dais un bocado? Puedo verla? ¿En serio? Mira, abrirla, abrila. Es precocinada ¿eh? No mires, no. Hay que mirarla. No la tocas toda, es para todos. Gracias, novela! Vale, tú lo fuera, tú lo fuera. Es que... No es una me siento como un niño. Me siento como un niño en el patio cuando saca unos cheques Y vienen todos los niños a quitárselos Venga, cosas. perdón, perdón ¿Puedo destaparla? Sí. Voy a destaparla, me da igual la el queso me está llamando mucha atención no, Vale, voy a pegarlo un poco a Del 1 al 10 Del 1 al 10 Ya te dan vale. más bacon del que te dan en otro sitio Bueno Bueno Está caliente ¿eh? Sí, sí, sí Daré un poco, pero Chilea porque está ardiendo eso A mí es que el queso no me gusta tú? Ya es para venir, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro. Vale Odio Yo es que no, eso no... Yo lo puedo morder por otra vez Creo que este reto no va a participar <risa> La verdad es que yo le pongo un 10 estoy guardando por aquí No, fuera de coña es la mejor hamburguesa precocinada que he probado en mi vida Entonces hamburguesas precocinadas has probado tú, alguna vez en tu vida La que más en mi vida ha probado una y es esta Está enfadado ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué! <risa> tampoco he probado chavales, así que vamos a darle un bocadillo Tío, le, eh, eh, mira, le voy a dar un... Qué asco, macho Terminó. Mm -hmm. He cogido y estaba mordiendo y había algo duro. Hay un trozo de cartílago. Me estaba comiendo un trozo de cartílago. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No está bien. Esta chica está enferma <risa> Cómete, está, tu está, está Cómete tu <risa> hamburguesa, <risa> tío tu ya? Ya. Chicos, vamos a seguir con el vídeo Que os tengo que contar cosas muy tochas Chavales, acompañarme porque hoy toca dormir en el castillo Así que abrimos por aquí Un montón de cosas, como puede ser Generalmente esto Y he recogido toda esta comida Para sobrevivir por la noche Está lloviendo un montón, pero vamos para allá Y a ver cómo está la casa hoy Vale, chavales, ya estamos por aquí, no sé si lo escucháis Pero básicamente está lloviendo Estoy solo en esta casa de cartón Y básicamente me preguntaréis Bro, ¿cómo vas a pasar la noche? Mirad, literalmente, no miento Tengo el móvil, 5% de batería Un 5% de batería Lo único que tengo para taparme Porque no había más mantas en la casa Mi sudadera Me he traído una solamente Y debo comprarlo y me compra esta camiseta Tengo esta bolsita del mercado en la, cual, en la cual tengo esto Para pintar básicamente toda la casa Mientras me aburro porque no tengo otra cosa que hacer Por ejemplo, ahora mismo yo puedo pintar aquí un Espero que lo veáis, chavales 6.000 likes Para un 24 horas Es como en 6.000 likes en 24 horas Para un 24 horas aquí O sea, de día, de noche y de todo Si veréis allí como una luz Que no creo pero es la luz de la casa, o sea, se ve todo. La casa de justo está detrás, ya lo saben. Y tengo por aquí un foco, hay otro para que más o menos se alumbre. Creo que se ve bien, se ve decente. Y chavales, no soy yo cagado que estoy. Yo nunca he dormido en la intemperie, por así decirlo. Literalmente Me he hecho un castillo de cartón, literalmente. El suelo es cartón. Pero nada, chicos, ya os digo. Haciendo un pasando la noche en la caja de cartón. Ya que estamos, pues voy a leeros unas... O sea, ya que tengo toda la noche y no quiero dormir ahora mismo. Tengo un 5%, pero voy a poner algunos de vuestros nombres. Así que poned en los comentarios. Luego en este 24 horas quiero poner todo esto de vuestros nombres para que veáis que soy yo. Os quiero un montón y que muchas gracias por el apoyo diario. Así que vamos a ver, básicamente, el último comentario de mi último vídeo, que es Ana Esperanza Martínez Gómez, que pone Jaime Men me encantan tus vídeos, de broma, sigue haciendo más, que me gusta mucho, eres el mejor. Ana Esperanza, te voy a apuntar a Ana Esperanza Martínez Gómez. Voy a hacer un zoom aquí, pero no se ve muy bien. Ana Esperanza Martínez Gómez. De verdad, muchísimas gracias a todo el mundo que me sigue y que comenta diariamente. Y ahora sí, sigamos con el reto. Vale, chicos, no voy a mentir. Hoy no he tenido una buena comida. Compré una precocinada, co pre pero aquí no hay ningún microondas. Lo único que tengo es esto. Que literalmente lo único que pone ahí son 6.000 likes No pone otra cosa, no hay nada más Así que vamos a ver qué hay coña. Aparte de los 6.000 likes, ¿qué puede haber? Nada, solo 6.000 likes Y aquí, no sé si me veréis Otro compartimento en el cual otros 6.000 likes Vamos a comer un poquito de palomitas Porque nunca vienen mal Es mi única cena, chicos, no tengo nada Vale chavales, ya he comido un poquito. Sinceramente, esta bolsa no me la acaba en la vida. Pero bueno, algo he llenado mi barriga. Creo que tengo algo en el cajón de allí escondido que me puede servir para ahora mismo para poder quitar este, esta sequera que tengo en la garganta. Así que chicos, chicos, vamos para allá. Ojito, chavales, ojito, que me va a coger algo de mi comida que he comprado hoy y me la va a hacer. Así que espero que no la líe mucho y me haga una puta basura. Vale, ahora vendrá, me no, ha dicho 5 minutos. Ojito que está viniendo, Pero menos mal, bro. ¡Oh! <risa> como presenta, bro. Un poquito de arroz, como es el resto. A ver, sobrevivir. <risa> Literalmente, mira esto, tío. Avísame, voy a ganar el monte. Adiós. Venga, nos vemos, cabrón. Avísame cualquier cosa. Dale. Hola, bueno, chavales. Estamos solos de nuevo y vamos a ver si podemos acompañar con una bebida, como he dicho antes Comer a gusto y chile, alto en el castillo de cartón Entro a las 12 para, para que lo sepáis, sentado a las 12 de la noche Lo único que hay en esta caja, chicos, no me acordaba que había una bola de billar No nos sirve para nada, pero será nuestro acompañante durante esta noche Así que chicos, lo único que podemos hacer con este 3 es metértelo por el culo y no me ves vale chicos ya me está afectando lo que viene a ser estar solo en un castillo de cartón por la noche mientras está lloviendo este 3 te no me toco el y no me ves ¡Oh! va a ser nuestro acompañante en toda la noche se va a quedar ahí toda la noche yo me voy a acabar mi platito curry con pollo y esto todo es loco chicos chicos estoy escuchando ruido fuera espero que sean estos pero sinceramente no me gustaría que me gastaran una broma justo ahora que estoy pasando la noche vale ya he terminado de cenar. Bueno, de cenar barra a comer por la noche a las 2 de la mañana. Concretamente a las 2 y media. Hostia, sigue como lento, bro. ¿no? Qué locura. Lo que os digo, tenemos aquí a nuestro amigo la bola de billar 3. No digáis el nombre porque si no os tendré que decir la rima. En principio lo que os digo sería que estoy bastante solo, o sea, no me gusta estar solo nada. Puedo seguir aguantando, es que parece que no, pero esto, eh, o sea, si estuviera interperi, interperi no cubriría, pero esto en verdad cubre, algo cubre. Me apetece seguir pintando un poquito las partes del castillo, como por ejemplo el suelo, que renta. Mi meta de este año, o sea, quiero poner mi meta de este año. Que serían los 100K Sabéis que poco a poco somos más O sea, es que ahora mismo estoy sincerando con vosotros porque estamos en una caja solo tú y yo Solo vosotros y solo yo aquí En la interperie mientras llueve no, Espero que no se escuchen las cotitas y si eso bajar un poco el micrófono Bajaré un poquito el micrófono de la cámara porque es que de verdad no quiero que se escuchen cositas mientras yo hablo, voy escribir cosas que quiero para este año que serían los 100.000 subs en Youtube porque me hacen mucha ilusión, todo el mundo que ha querido ser Youtuber ha soñado con esta cifra más con la placa de Youtube que me parece una locura, vamos a seguir apuntando nuestras metas mi siguiente meta, no es si lo llegáis a leer muy bien, básicamente pone seguir con el Team G el Team G básicamente significa Ruby, ex Loris y Chuso o sea sin ellos sinceramente no estaría donde estoy sí que es verdad que tengo muchos más amigos en Youtube pero ellos fueron los que confiaron en mí y me hicieron llegar a donde estoy y chicos de verdad todos los comentarios del anterior vídeo cuando cuando vine a la Golden, me dijeron, ya no estás con el Team G, ya no estás con Plex, ya no estás con Ruby Chicos, sigo con ellos, obviamente nunca me separaré de ellos Pero he venido un día de visita ya que, no me no, mentiros chicos No considero que pueda ir a Italia, o sea, todavía no estoy en ese nivel Considero que yo tengo que tranquilizarme un poquito e ir más lento porque obviamente es un viaje que cuesta dinero y tal Pero yo como no puedo actualmente, pues lo dejo para ellos, que se lo pasen bien No voy a obligarles a no ir obviamente Y de verdad que me alegro un montón El riego automático, chavales. Qué locura. El riego automático no rayéis, me ha rayado un montón. Pero eso, básicamente, ¿por dónde iba? Mm. Yo ahora mismo no puedo llegar a ir y por eso eh, no me lo... No, no he llegado a ir. Y No hubiera ido perfectamente, pero obviamente lo digo desde aquí. Sin ellos, ahora mismo yo no sé quién sería. En serie. A los 50.000 seguidores en Instagram Ya sabéis que yo en Instagram tengo 13.000 O incluso menos, no sé Pero la verdad me encantaría llegar a los 50.000 Porque es una plataforma que también me gusta un montón Pero últimamente pues eso, no subo tantas fotos Si os mola que subiera fotos, decídmelo en los comentarios Y si veo que os encantaría que subiera fotos La voy a subir, porque me debo a vosotros y eso Básicamente, chicos, también lo que quiero que me digáis en los comentarios es Una serie de ideas que molaría verme haciendo Este tipo de vídeos es diferente a los demás, ya lo sé Pero también me gustaría como hablar con vosotros, tú y yo Hablando aquí tranquilamente También os digo que los vídeos de bromas por los que me caracterizo No van a dejar de suceder Pero simplemente quiero saber si os molaría este tipo de contenido Es más, pasando la noche, hablando con vosotros y tal Porque obviamente aquí no puedo hacer el relleno que hago siempre Así que el 4 Te veo, te veo Estoy yendo con un palo el pesado ¿Qué pasa? Bro. Pero... Estoy apuntando cosas por la cara a mis metas, bro. ¿Qué quieres que ponga? Uh, quiero decorar todo. Bro, la visita express. Pero está lloviendo mucho afuera. Pero afuera está cayendo una tremenda, tío. aquí, bro. Aquí he cenado y todo aquí. ¿Llevas tiempo llevas aquí? Literalmente, creo que las 12 son las 3. Estoy poniendo aquí mis metas. Ay, Luego aquí 60.000 likes para un 24 horas En 24 horas, o sea, ay, obviamente No mil likes porque mil likes puede llegar en 2 años Y que ya está aquí en 24 horas En 6 años, chicos, puede llegar a ver O sea, tú no puedes salir de aquí, no puedo Es que literalmente he escuchado el riego automático de allí Poner la boca en el riego, vale. oh. ¿Sabes? <risa> Tiramos esta pared y pongo la boca <risa> Aquí estás que entra agua, chaval Vale, chaval, literalmente no me han traído Nada de beber, o sea, estoy seco pero tengo otro juego para vosotros El cual está ahí arriba Que lo he traído antes de entrar Pero no lo habéis visto Locura De aquí Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto hoy? Ahora mismo se ha cumplido su función Que es básicamente Agujerear Vamos a dejarlo por aquí Un suscriptor cuando vea un vídeo mío, tío Nah, chicos, os quiero un montón Esta es vuestra cara Esta es Esta es mi cara cuando dais like a un vídeo, chicos Os quiero Vale, vamos a seguir dibujando cosas Que va a ser, por ejemplo Vamos a dibujar es coña, es coña, es coña, chicos, es coña. Chicos, vamos a dibujar a nuestro compañero el día de hoy, que es el 3 sueños el de ¿Eh? ¡Oh! Y por supuesto, te quiero tres te quiero vamos a seguir dibujando cosas hasta que me canse Soul XJC Muy buen vídeo, les sugiero forrar el castillo con cinta adhesiva Para que el caso de llueva tenga más rigidez Y que la parte estética esté tapada por una capa de plástico y no se vea Locura, está empezando a llorar una locura Y no, lo que no quiero es que se caiga todo encima mía, ¿sabes? y la cámara se moja y todo lo escucháis, ¿no? no sé si voy a dormir ya y despertarme un rato y deciros qué tal pero sí, creo que me voy a dormir voy a dormir un poquito así que chicos me voy a dormir ahora... voy a dejar grabando toda la noche la cámara ahora nos vemos ahora ha pasado media hora o sea, son las 5 de la mañana Debería quedar una hora y media, pero sinceramente esto se me está haciendo muy largo. Os pues tengo que decir que estoy teniendo un frío terrible, o sea, ahora sí que se está notando todo, no tengo para tapar la puerta ni nada, o sea, están dando un frío de locos, no os lo podéis imaginar, así que me voy a poner la sudadera, no tengo manto, o sea, no sé qué voy a hacer. Chavales, De verdad tengo un frío de locos y vamos a dormir un poco. Sinceramente, si no quiero quedarme aquí, juro, no lo haría, pero es que me tengo que ir, esto es una locura Me voy a ir y mañana volveré, porque está siendo una locura lo que está lloviendo Vale, chavales, hemos salido por fin del castillo Vamos para adentro que está lloviendo una locura Vale, chavales, y después de tanto tiempo que me he ido a dormir y todo, he visto que está lloviendo una locura Y por eso he decidido traer la casa a la parte de aquí Aquí la veis, no se conserva nada de dentro, solamente... El tripo del plato y poco más, o sea, ni las pinturas ni nada. Y aquí no sé dónde están esas cajas, ni el suelo es el mismo ni nada. Aquí cajas por ahí Y todo, chicos, he conseguido He cogido lo que he podido, chicos Algunas cajas incluso están rotas Ya os digo, son las 7 y media de la mañana Ya sabéis que me fui hace bastante Mira, cajas rotas Otra por aquí Y eso, chicos Básicamente, por aquí acaba el reto No lo he completado Pero bueno, lo he intentado, chavales Ahí queda el intento Espero que os haya encantado el vlog de hoy Estoy un poco cagado, chavales Porque es muy de noche aquí en la Golden Espero que os haya encantado el vídeo de hoy Sé que no ha sido un reto como tal Pero bueno, no lo hemos conseguido Pero ahí está Muchas gracias por apoyarme diariamente Y nos vemos en el siguiente Video. Adiós.